Estimados estudiantes reciban un cordial saludo el presente video es una explicación sobre el proceso de división meiosis la meiosis es un proceso muy importante dentro de lo que es la reproducción celular las células se dividen formando cuatro células hijas diferentes con la mitad del juego cromosómico para luego en el proceso de fecundación unirse a su par y formar una nueva célula con el juego cromosómico completo de la especie. Entonces, en el caso de la fecundación, el padre y la madre aportan con la mitad de juego cromosómico y luego se une y se forma una nueva célula, en este caso el cigoto, dando origen a una célula nuevamente completa que dará origen a un nuevo organismo. El nivel de ploidía en las células, como sabemos, la mayoría de las células que están conformando un organismo, las células son diploides eh, con el juego cromosómico completo y en células sexuales son con el juego cromosómico a la mitad, o sea, haploide. Hay muchas especies que tienen más de un juego cromosómico eh, y se conocen como células poliploides, o sea, con varios juegos. Los gametos eh, masculinos y femeninos contienen esta, la mitad de información genética lo cual las convierte en células haploides y el resto de células en este caso por ejemplo unas, una neurona es una célula diploide que contiene toda la información genética o el juego cromosómico completo en el caso del ser humano por ejemplo tenemos 46 cromosomas 23 provienen de madre y 23 provienen de padre y en las células sexuales son 23 eh, cromosomas que están alojadas la meiosis es similar eh, a lo que es la mitosis también tiene una fase que se conoce como la interfase o fase preparatoria tiene la fase de división profase, metafase, anafase y telofase lo cual se repite por una segunda ocasión por, en este caso son diferentes o difieren de la, de la mitosis porque ocurre una segunda división nuclear finalmente ocurre la citocinesis originando cuatro células hijas al igual que en la mitosis ocurre la, en la profase 1 cuando los cromosomas se han dividido se han, eh, perdón, se han duplicado, duplican igualmente todo lo que son organelas se sintetiza el adn se forman estructuras de ensamblaje tenemos aquí la cromatina que se va a condensar y dará origen a lo que son los cromosomas ya condensados que pueden ser visibles a un microscopio por ejemplo en este caso hay una, una parte muy importante porque podemos diferenciarlo aquí por colores por ejemplo este es una célula que tiene en su juego cromosómico o es de cuatro, cuatro cuatro cromosomas dos de estos provienen de padre y dos de estos provienen de madre y asimismo cada uno de estos cromosomas se ha duplicado lo que contiene una dos cromátidas hermanas en cada uno de los cromosomas unidos por un centrómero entonces en la profase ya se condensan los cromosomas y ocurre un, un paso muy importante que, eh, que la caracteriza la meiosis. Aquí tenemos una explicación. Uno de estos cromosomas eh, es de padre y otro es el de la madre. Cada uno de estos cromosomas está con su cromátida hermana y unido de su centrómero. A los dos, como son parejas, padre y madre se los conoce como cromosomas homólogos. ¿sí? En el proceso, de, en la profase, estos cromosomas homólogos se unen ocurre lo que se conoce como la sinapsis, se aparean y posteriormente ocurre lo que se conoce el entrecruzamiento o crossing over, intercambian segmentos de sus eh, cromosomas homólogos uno con otro, padre y madre intercambian eh, cromosomas, entonces a la final harán, habrán originado un cromosoma con eh, partes del otro, o sea, habrán intercambiado información genética. Esto, por ejemplo, no ocurre en la mitosis. Entonces, ya al final de la profase 1, tendremos los cromosomas homólogos de padre y madre apareados, o sea, sus parejas, y con la información genética intercambiada. En esta fase se disuelve o desaparece lo que es el, la envoltura nuclear, se forma, el uso mitótico empieza a formarse, para luego que ocurra la metafase 1, donde nuevamente los, el, el uso mitótico... Eh, se unirá los sinotocoros y hará que en la metafase ya tardía los eh, cromosomas homólogos apareados aquí, unidos en parejas, se alineen en la parte central de la célula o en la zona del ecuador. ¿sí? Luego, en la, en la anafase, se separan los, eh, los cromosomas homólogos, no se separan las cromátidas como era la diferencia en la mitosis. Se separan los cromosomas homólogos, se va para arriba el de padre y se va para, arriba, o para abajo el de la madre, independientemente, pero cada uno ya llevará información del otro. Entonces se van un, eh, los pares a cada, cada extremo, a, a los polos. ¿no? Ya en la telofase 1, ya se habrá formado o se va independizado cada una de las células, ya tenemos dos células con la mitad de información. ¿sí? Para luego nuevamente ocurrirá una interfase donde ya no existe duplicación del ADN, simplemente se volverá a descondensar la, la cromatina y nuevamente se condensará. Hay una segunda profase donde nuevamente se desintegra la envoltura nuclear, ¿sí? se forma otra vez el, el uso mitótico. Y en la metafase 2, las cromátidas nuevamente se vuelven a, a alinear en la parte central, pero ya son dos células. Se vuelven a alinear en la parte central, se asocia el cinetocoro a, la, a las fibras y en la anafase se separan ya los centrómeros, o sea cada cromátida hermana ya se separa y se van a cada una a los polos, migran hacia los polos y a la final de la telofase tendremos en cada polo mitad de información, una cromátida de ese cromosoma homólogo que era en un inicio. Cada una de estas cromátidas será un cromosoma lo que quiere decir que en cada una de las células para este caso hay dos cromosomas entonces al final de la telofase ya tendremos en cada polo nuevamente se formará la envoltura nuclear para ocurrir a la final la citocinesis dando origen a cuatro células totalmente distintas y con la mitad de información genética qué es lo que aporta la, la meiosis pues aporta lo que es variabilidad genética con la fase de entrecruzamiento donde se intercambian parte de los cromosomas homólogos, la segregación es al azar pueden ir a un extremo un cromosoma de padre a otro extremo un cromosoma de madre etc entonces ya hay variabilidad y esto aporta aparte en el momento de la fecundación que se intercambia información de padre y madre se unan eh, lo que son los cromosomas y originen un nuevo individuo con características tanto de padre y de la madre. Entonces, se ha originado, en este caso, variabilidad genética por estos tres pasos fundamentales que, que ocurren en, en la meiosis y posteriormente en la fecundación. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las células procariotas, que la variabilidad genética se da por otro tipo de, de factores externos, como por ejemplo mutaciones, la conjugación, bueno, que... Compete a las células, pero eh, en cambio en esa la fisión binaria o la división celular eh, se originan dos células totalmente idénticas. Esto difiere eh, o hace diferente a lo que son células eucariotas y lo que son células procariotas.